¿no? importante, serio, de suma importancia, muy crítico, grande, extenso, largo, eh, y luego hay otra, si me encuentro. Eh, grave, doloroso, severo, valioso, muy apreciado, altivo, orgulloso, hay ciertas cosas que sí, que se asocian con la idea occidental, ¿no? eh, persona venerable y respetable, y luego ya como el padre, la madre, cualquier pariente, un amo, preceptor espiritual, el jefe de algo, maestro de los dioses, pero… Atención, porque me ha parecido muy interesante la, la última cosa que he encontrado, que no sé si no, no es esta. No, no creo que al final no se ha quedado la pantalla. Bueno, me tenéis que tenéis que, tener que creerme cuando os digo que además una de las cosas que significa gurú es grave o pesado. Y por eso también Mujer embarazada. Me ha parecido súper curioso, ¿no? Digo, ojo, <risa> dentro de ya, como al final de todas las posibles acepciones dentro del sánscrito, parece ser que nuestra palabra grave en latín, y por cierto, gravitas y, y, y gravidanza en italiano y embarazo, eh, es, o sea, viene del sánscrito de gurú. Me ha parecido súper interesante encontrar esto. Pero luego vemos que en la cuestión más occidental pensamos que es una persona que influye en un grupo de especialistas de determinada disciplina y, bueno, aquí han utilizado Chomsky. En otro que he buscado ponían a Pep Guardiola y en otro me decían Steve Jobs. ¿no? O sea, que también encontramos que es una figura generalmente masculina. Esta es otra otra cosa de, de la palabra sí. gurú. Entonces vosotras habéis ido realmente a, a, a esas diferencias. ¿no? Hemos hablado de las jerarquías, un poco del hecho de que esa persona no puede cometer errores y demás. Entonces, bueno, pues vamos a separaros otra vez en, en habitaciones y os voy a, a pedir que hagáis una reflexión sobre cómo habéis aprendido en vuestras vidas y cuántas formas de, de aprendizaje habéis encontrado que sean similares con esos roles, ¿no? O sea, cómo eran vuestros profesores en, en la escuela. ¿Cómo han sido otros profesores que a lo mejor os hayan gustado más? que habéis visto? ¿Cuántas personas hayáis visto que esas.? No digo ser gurú, pero sí esos aspectos de jerarquía, distancia, no puede ser. O sea, no se puede equivocar, pues el conocimiento absoluto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas en vuestra vida habéis visto en, en la enseñanza que se han posicionado así? ¿Hayan conseguido el rol de gurú o no? Esto es otra cuestión, ¿no? Pero se han posicionado en ese espacio de. ¿No? De yo estoy aquí y cómo, cómo ha resultado eso en vuestro aprendizaje. ¿Habéis aprendido o no? ¿Os ha costado más o menos? ¿Cómo os habéis sentido como en, en ese aprendizaje? ¿Os parece?